Pero de inmediato establecemos contacto con nuestro compañero Julio Riobó, quien está en Países Bajos. Y ahora mismo conversa con Samuel Moncada, quien es el representante permanente de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas. Julio, te escuchamos. Adelante. Todos los venezolanos eh, conocemos que tenemos una reclamación histórica de nuestro territorio de Sequibo que data de más de 120 años. Existen dos tratados, uno nulo e írrito que es el laudo arbitral de 1899 y también el acuerdo de Ginebra que no es nulo ni írrito, que está pegado de manera estricta a la República Bolivariana de Venezuela de 1966. Para hablar de esto nos acompaña el embajador y representante permanente de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas. Eh, embajador, ¿cómo está? Antes de preguntar o consultar con usted qué ha sucedido el día de hoy en la Corte Internacional de Justicia, me gustaría que nos explicara eh, en qué consiste las excepciones preliminares que presentó Venezuela sobre el laudo arbitral de 1899 Muchísimas gracias por la, por la oportunidad de... Eh, ...comunicarme con en, las venezolanas, los venezolanos, con el mundo en general... ...pues esto no es nada más para Venezuela sobre un tema tan importante... Eh, ...como es el de la decisión de la Corte Internacional de Justicia de, de hoy... ...puesto que no sé qué hora es acá en Venezuela, por aquí es tarde en la noche... ...ya aquí en La Haya, estamos en La Haya, estuvimos presentes en la decisión... Y lo que hemos visto en redes, eh, hay mucha confusión, dice sí, que sí, Venezuela claro. salió batida contra el suelo, que es una derrota, eh, y eso es lo que queremos corregir. Eh, además de embajador, del cual estoy orgulloso, voy a hablar acá más como agente del Estado en el caso ante la Corte Internacional de Justicia, que es mi papel hoy acá. ¿no? No, no, no. O sea, mi papel no es como embajador, sino como agente del Estado en el caso. Entonces, ¿qué fue lo que pasó hoy? nosotros eh, ...ya lo dijiste claramente, muy bien dicho... ...hay un conflicto que arrancó en 1840... ...cuando hay como cuatro nombres para el mismo país... ...Inglaterra, le decimos nosotros en el colonial, ¿verdad?... ...el Reino Unido de la Gran Bretaña... Eh, ...que es el nombre oficial, este, el Reino Unido... ...entonces vamos a decirle el Reino Unido... Eh, ...o los británicos también se puede decir que es lo mismo para todos, ¿no?... ...pero bueno, cuando eh, el Reino Unido de 1840 comenzó a despojar, a apropiarse por la vía de la fuerza del territorio venezolano con el cual Venezuela nació como país independiente en 1811, cuando se declara la Gran Colombia en 1821, cuando se separa de Colombia en 1830. Es el mismo territorio que tenía Venezuela, que era el de, el de España antes, la Capitanía General. El Reino Unido agarró en 1840 y empezó a decir, ese territorio es mío. ...con una línea que mandó un alemán... ...y pasó por ahí, esa línea se llama la línea Schomburg. Durante los 60 años siguientes... ...o 59 años eh, siguientes... ...del siglo XIX... ...los británicos siguieron, es decir... ...el Reino Unido siguió avanzando... ...hacia el oeste, es decir, hacia adentro de Venezuela... ...y... ...a decir que ese territorio era ellos y Venezuela por 60 años estuvo peleando, no lo es, vamos a discutir, no te aceptamos esto... ...pero por la vía de la fuerza, el Reino Unido siguió amenazando, diciendo, es mío, y si no, qué, y si no, te invado, allá lloro, me voy a meter... En 1899, se llegó, mejor dicho, en 1897, para que se entienda cómo se llega al 99... Por presión de Estados Unidos, el Reino Unido y Venezuela acuerdan llevar eso a un arbitraje, es decir, a que se nombre un tribunal con unos árbitros y decida de quién es ese territorio. Eh, eso se hizo en un tratado, que es el Tratado de Washington de 1897, donde los dos países, eh, realmente no fueron los dos países, los tres países, Estados Unidos actúa en nombre de Venezuela. Donde Guyana tampoco estaba. No, Guyana tampoco estaba y Estados Unidos... Eh, ...actúa en nombre de Venezuela y negó ese tratado con el Reino Unido... ...para ir a un, a un tribunal arbitral, para ver cómo decidimos esto... ...y después ponen las reglas del tribunal. En 1899, entonces, ese tribunal se reúne en París... ...un tribunal de árbitros, que no es un tribunal normal... ...sino solamente para esta ocasión, con unas reglas que se crearon... ...en 1897, para ver de quién era esto... ...y toma una decisión, una sentencia, ese tribunal que... En en el lenguaje jurídico se llama laudo. Un laudo es la sentencia o la decisión del tribunal, ¿verdad? Y ese laudo, Venezuela no sabía, tenía algunos datos en aquel momento, se hizo como una estafa, como un fraude, como un arreglo político a espaldas de Venezuela. Ese o el laudo le quitó a Venezuela casi todo ese territorio, ...llegó hasta las bocas del Orinoco... ...eso es lo que se llama la Guayana Esequiba, ese territorio... ...existe la Guayana venezolana, ¿verdad?... ...y las Guayanas que son... ...las Guayanas desde la francesa, la holandesa y la, ingle y la inglesa... ...la inglesa ahora es Guyana... ...la que holandesa ahora se llama Surinam... ...y todavía existe la colonia en la Guayana francesa... ...todas esas tres áreas de, la de las Guayanas... ...y existe la Guayana venezolana... ...pero la Guayana Esequiba, es el territorio que estamos hablando... ...ciento... mil eh, kilómetros... ...un séptimo de Venezuela, es muy importante decirlo para todos... ...no son dos tercios de Guyana, es un séptimo de Venezuela. ¿Qué es eso es lo que está reclamando nuestro país? Claro, que estamos tratando de recuperar... ...porque nos los quitaron en 1899, ese es otro punto... ...la lucha es por la recuperación de un territorio... ...que los británicos del Reino Unido se robaron... ...despojaron a Venezuela en 1899... ...y estamos tratando de recuperarlo, ¿verdad? ¿Cómo? En 1962... Venezuela dice, mira, los documentos históricos que encontramos dicen que ustedes hicieron trampa, que el, el, el, la decisión del tribunal de 1899 no fue por derecho ni por el análisis de las pruebas, sino fue un arreglo político entre las potencias, entre Estados Unidos, el Rusia y Gran Bretaña, es decir, el Reino Unido. Y nosotros no reconocemos ese tratado, esa decisión, ese laudo arbitral, así se le llama, la decisión del Tribunal Arbitral. Ese laudo arbitral de París de 1899 creemos que es nulo e írrito, es decir, no tiene validez legal. Eso se dijo en las Naciones Unidas en los años 60. Y esa discusión arrancó y se le presentaron pruebas al Reino Unido, porque nosotros consideramos que ese tratado no tenía más efecto, era nulo e irrito Y se llegó a un acuerdo, que es el Acuerdo de Ginebra de 1966. En ese acuerdo se reconoce la controversia territorial. Existe una controversia, es decir, una diferencia. ¿Y esta es la objeción que hace Venezuela? No, la objeción que hace Venezuela es la siguiente. Bujana viene y dice, yo no quiero discutir más con ese acuerdo de Ginebra. Yo lo que quiero es que vayamos a un tribunal y que decida eso de una vez. Y la Corte, en el año 2020, dice, yo me voy a meter y voy a decidir sobre ese asunto. ¿Cuál es el asunto? Si el laudo... ...de 1899, es decir, la decisión del Tribunal Arbitral de 1899 en París, ¿es válido o no? Si es válido, la línea que está ahí es la que está. Si no es válido, como decimos nosotros, hay que redefinir todo esto otra vez. Es decir, el Esequibo, la Guayana Esequiba es nuestra. Eh, y la Corte dice, también voy a decidir sobre eso más adelante, pero primero la validez del ¿Sé ¿Qué dice Venezuela cuando en el año 2020... El, el tribunal, la corte internacional de justicia que es la corte más importante del planeta porque es una corte entre estados no es una corte de una persona contra otra de una persona contra un estado sino de un estado contra otros estados o varios estados es la corte para los estados una corte creada eh, en la carta de las Naciones Unidas dice yo voy a decidir y Venezuela dice un momento cuando lo dice en junio del año pasado ...dice, un momento, voy a hacer una objeción preliminar... ...la objeción es que antes de que decida... ...yo creo que tú no puedes decidir porque falta un tercero... ...que sería el Reino Unido... ...claro, porque ¿cómo es que Guyana viene... ...y me está demandando sobre la validez del laudo... ...pero quien cometió el crimen, el, la estafa, el fraude, el engaño... ...no está aquí, quien inició todo esto... ...me he pasado ya tres minutos hablando del Reino Unido... ...y resulta que en el juicio no estaba el Reino Unido por ningún lado... ...entonces no se puede continuar... ...o sea, la objeción preliminar es para el juicio... Porque si el tercero indispensable, y eso se hace usando una doctrina de la Corte Internacional de Justicia, que es nada más de esa corte, que se llama la doctrina del oro monetario, que para no ser muy técnico aquí, lo único que dice es que hay una tercera parte. Si dos estados están litigando o peleando sobre algo, y hay un tercer estado que es indispensable en esa decisión, no se puede avanzar en el juicio. Nosotros decimos, no puede avanzar, porque el Reino Unido se falta acá. ¿Qué decidió la corte hoy? No decidió sobre el laudo, no decidió sobre nuestra objeción. Y lo que dice la Corte es: en primer lugar, mucha gente en Venezuela y afuera habían dicho, eh, no, Venezuela está inventando cosas sin motivo, no tiene fundamentos. No, o sea, la Corte está reconociendo. No, la Corte dijo, eh, por unanimidad, es decir, 15, los 15 completos dicen, sí, Venezuela, la objeción que tú estás presentando tiene sentido, o sea. No es una locura, no es una cosa temeraria que se traía de los cabellos, que nada más para que nosotros aquí ya perdamos el tiempo para dilatar el proceso. No, la vamos a considerar con seriedad porque la puedes hacer. Entonces, en primer lugar es, tienes derecho a hacerla, no es loco. En todo el mundo que ha dicho que nosotros y que nuestro equipo legal lo que hizo fue una locura, que no sabíamos lo que hacíamos porque somos unos incapaces, unos ignorantes y estamos vendiendo ese equipo, porque hay mucha gente que dice eso. ¿Cómo usted califica entonces la, la estrategia de Venezuela ante la Corte Internacional bueno, de Justicia? Nosotros pensamos que, que es una estrategia acertada que va avanzando paso a paso firmemente en la dirección correcta de la defensa de nuestros intereses territoriales y que muchos críticos de afuera y adentro lo hacen por razones externas al caso, lo hacen porque quieren hacer daño en otros aspectos de nuestra nación. Y creen que esto, que es un problema que es de todos los venezolanos, que no es un problema de Maduro, que no es un problema de Desi, que es un problema de todos nosotros, ¿entiendes? Todos los venezolanos enteros, del Estado, de la Nación, del pueblo venezolano, más allá. Un problema que tiene 200 años, como les estoy contando, que no fue Chávez ni Betancourt, ni... que viene desde el siglo XIX, porque yo me he encontrado en muchos lugares, la gente dice, no, que este es el problema de tal presidente o tal presidente, estamos hablando de 1899. O sea, la política con la que nosotros peleamos todos los días es muy pequeña para este problema. O sea, no alcanza. Veamos más grande, este, abramos la mente, entendamos nuestra historia y veamos que estamos hablando sobre si nos estafaron o no en 1899 y no le podemos echar la culpa de eso a Chávez o a Caldera o a no sé quién. ¿Entiendes? Lo que quiere decir es que la poli los, los, los recursos con que la política nuestra nos peleamos y nos odiamos todos los días son pequeños en relación a este problema, este es el problema más grande que tiene Venezuela. Entonces, la Corte Internacional de Justicia además condenó la conducta fraudulenta del Reino Unido. ¿Y podría estar revisando el laudo No, miren además. lo que dice la Corte, porque es el tema. Cuando la prensa hoy dice, 15 a 1, Venezuela perdió, se rechazó las objeciones, en el piso de Venezuela, recójanla. Así no fue, porque cuando se leen los argumentos eh, de la Corte, su razonamiento jurídico, que dice la Corte, no te voy a dar la objeción, pero ¿por qué no te lo voy a dar? Porque lo que está diciendo es correcto, dice él. O sea, si es verdad, si tú dices que hay un tercero indispensable... ...es indispensable y la, vamos a analizar la conducta. ¿La conducta de quién? Del Reino Unido. Tú dices, Venezuela dice que el laudo de 1899... ...esa decisión de ese tribunal arbitral de 1899 es nula. No tiene validez, es nula. Y yo voy a examinar eso. Y sí, tienes razón, el Reino Unido es indispensable... ...y vamos a analizar su conducta con respecto a este tema. Pero, precisamente, porque no hace falta objetar el juicio porque... Ya el Reino Unido es parte del juicio, es una cosa única lo que voy a decir ahora, que es muy rara esta de sentencia de hoy, porque cuando en 1966 el Reino Unido firmó el Acuerdo de Ginebra, ellos dieron su consentimiento para que su conducta fuera examinada. Es decir, son parte del juicio... Admitieron el laudo arbitral. Hay una controversia y son parte, como nosotros decimos que son indispensables... ...la corte dice, sí, son indispensables... O sea, ...no hace falta pararlo porque tú tienes razón... ...no sé si me explico... ...sí, vamos a examinarlo, tienes razón... ...tus argumentos son buenos... ...y los vamos a examinar... ...es decir, compare con lo que decía Guyana... ...Guyana decía, para este mismo caso... ...que el Reino Unido no tiene nada que ver con esto... ...porque hay una doctrina... ...que se llama la doctrina de la sucesión de los estados... ...ellos eran una metrópoli colonial... ...nosotros somos un país independiente, ...heredero de esa metrópoli colonial... Y entonces, ya el Reino Unido no está, estamos nosotros, habla con nosotros, ¿verdad? El Reino Unido no tiene nada que ver. La Corte hoy ni siquiera se refiere a la doctrina de la sucesión de Estado. No lo nombró. No usa los argumentos de Guyana, dice, tienes razón Venezuela, vamos a examinar lo que tú estás diciendo en el fondo, vamos a, cuando veamos la validez, que la vamos a ver, vamos a examinar lo que tú dices, porque es indispensable, y el Reino Unido es parte del caso. ...aunque esté ausente, eso es lo interesante... ...el Reino Unido, dice la Corte, es parte del caso, como dice Venezuela... ...aunque esté ausente... ¿Va a continuar y, el juicio sin la participación del Reino Unido entonces? Sin la participación del Estado del Reino Unido... ...pero con la participación del Reino Unido en su conducta que se va a examinar... ...entonces tráeme las pruebas porque vamos a revisar todo... O sea, ...vean que no está perdiendo Venezuela, lo que dijo Venezuela... Es lo que está diciendo el No nada más escuchaba, sino que aceptó el razonamiento. Va a estar. Vamos a examinar la validez o no del lado Lo que no vamos a hacer, que ahí sea un poco, tú vas a decir que ganamos 100% y esto una paliza. Y... No, no. Lo que no hizo la Corte fue, vamos a olvidarnos de este juicio. Dice, tú dices que el juicio no puede ir porque falta una tercera persona. Yo le estoy diciendo que sí, que esa persona va a estar, como tú dices que tiene que estar, y el juicio continúa. Entonces la Corte hizo el compromiso de aceptar la, la, las razones de Venezuela y continuar con el juicio, porque eso es lo que había dicho la Corte en el 2020. La Corte dijo, yo voy a decidir, y la jurisdicción continúa y el juicio continúa, todo eso va a continuar, pero ahora las razones que alegó Venezuela no son malas y las vamos a incorporar, porque ya se hizo así en 1966 cuando el Reino Unido firmó el Acuerdo de Ginebra. Habría unos artículo que es el artículo 97, 102, 107, que hace referencia a que Venezuela podría juzgar al Reino Unido... ¿Con el tema del laudo arbitral o no? No, no, no es así. Primero que, está bien que digas eso porque uno se corrige y todos estamos aprendiendo. Yo soy el agente del Estado no porque soy el mejor abogado de Venezuela, sino porque soy el historiador que me encargo de esto. Entonces yo también estoy aprendiendo muchísimo de todo el lenguaje legal. Para eso hay un equipo grande de expertos, ¿verdad?, que saben toda la parte legal. Son los párrafos de la sentencia. Ah, en más 900, De 97 a 102 que a todos los... ...interesados en la parte ya más técnica de la sentencia... ...que por cierto está aquí, aquí tengo la sentencia en la mano... ...y nunca en mi vida había tenido una sentencia de la Corte Internacional de Justicia en mi mano... ...miren el sello, ¿verdad? Con un sello lacrado... ...esto nunca lo había tenido en mi vida en mi mano, ¿sabes por qué? Porque Venezuela nunca en la vida había estado en un procedimiento... ...en un proceso de la Corte Internacional de Justicia, es primera vez en la historia... ...que participamos en un procedimiento dentro de la Corte Internacional de Justicia... ...es decir, en un caso, en un juicio donde Venezuela está involucrada. Y además dicen por allí los catedráticos que están los mejores defendiendo a nuestro país. Bueno, mire, yo creo que son... ...yo no voy a decir los mejores porque no quiero ser arrogante... ...pero sí voy a decir que son muy buenos. O sea, no, nunca voy a decir que son malos, son excelentes. O sea, están entre los mejores y son muy buenos... ...y yo estoy muy orgulloso porque creo que la defensa ha sido ordenada... Ha sido pensada, ha sido brillante desde el punto de vista intelectual, la corte la toma en serio, la corte al punto que dice, momento, esto no es una acción dilatoria, esto es una acción que tomamos en serio, la examinamos, los razonamientos son buenos, no vamos a parar el juicio y por eso no te damos la objeción como tú la pides completa, pero sí todos tus razonamientos los incorporamos porque decimos, sí, el Reino Unido y su conducta tiene que ser analizada. ...y va a ser analizada en, el, en, la, en la revisión de la nulidad del laudo de 1899. Sale entonces fortalecida Venezuela ante lo, la Corte de la es Corte que, Lo que quiero el que el día vean, de hoy. como esto es todo un proceso de años... ...y va a llevar más tiempo hacia adelante... ¿Cuánto es ese tiempo? Es que nosotros, por ejemplo, es un punto importante para informarlo. Eh, Guyana también había pedido en, en este procedimiento el año pasado... ...bueno, mira, que nueve meses... ...Venezuela presente su memoria para que este juicio salga rápido... ...porque Venezuela lo que está interesada es en retrasar esto... Eh, ...y la corte examinó los razonamientos venezolanos... ...y dijeron, no, son serios, son sensatos... ...otra vez, no, no paraliza el juicio, el juicio continúa... ...pero tomó en consideración la presencia del Reino Unido... ...que va a ser examinada, como dice Venezuela, que tiene que ser... ...y te voy a dar un año... ...es decir, si yo pensara que Venezuela está haciendo esto... ...por retardarme, no le doy más tiempo, ¿verdad? O sea, ahora tenemos hasta el 6 de abril del de año que viene, del 2024, para presentar nuestro caso. Eso lo dice la Corte. Eh, digo, eso quiere decir que tomó en serio los argumentos nuestros. No los desechó como una trampa un pequeño truco que está haciendo una maniobra, verdad una manipulación de Venezuela para echarle tierra en los ojos a, a los jueces. O sea, otra vez, ¿dónde está Venezuela hoy? Mire, con respecto a un año está mejor. Porque estamos en, el, en la Corte posicionado el caso. ¿Está mejor o sea, que el día de ayer antes de conocer la sentencia? Eh, sí, si nosotros hablamos ayer, ¿verdad? Sí, sí. Y yo te dije que yo era muy pesimista y te estoy diciendo esto es mejor que lo que yo pensaba ya Yo soy sincero, yo no tenía esta expectativa de que nuestro razonamiento fuera incorporado en, en, en la manera. Eso es muy importante, la NAR, yo, los que son especialistas en esto, pues esto no tiene que leerlo a todo el mundo, ojalá lo leyera todo el mundo, pero como uno dice, bueno, que todo el mundo leyera el Quijote. Bueno, no lo todo el mundo, es mentira, pero sí, ¿no? claro. a quien le interese. A quien le interese que en verdad deben ser a los venezolanos especialistas en, en este tema de derecho, léanse la sentencia línea por línea. ...porque la Corte hace una narrativa eh, que es distinta a la de Guyana... ...también es distinta a la nuestra, pero ellos están diciéndole a Venezuela... ...mira, aquí hay un camino, que tú puedes irte, y te lo estamos señalando... ...de cómo tú puedes montar tu defensa de tus derechos. Eso no lo teníamos antier. Esa, esa narrativa de la Corte, como ellos ven hecho, yo no la conocía, no existía. O sea, hoy tenemos, como esto es un proceso que no se acaba, eh, y vamos a, eh, hacia adelante tenemos nuevas maneras de defender nuestros intereses, nuestros derechos históricos sobre ese territorio ante la Corte Internacional de Justicia, pero sobre todo ante el mundo, demostrar los papeles, los documentos, los razonamientos, toda, no nuestra verdad, la verdad, porque eso es ajena a nosotros, porque son los hechos de cómo nos hicieron trampa, eh, probados ante el mundo, para que la causa de Venezuela por la Guayana Esequiba, por la recuperación, son muy importantes. Vamos hacia la recuperación de algo que le quitaron a Venezuela en 1899. ¿Entiendes? No es que yo lo tengo en la mano y me lo están quitando. Y la única manera de dirimir esta controversia sigue siendo el Acuerdo de Ginebra de 1966. La Corte hoy rescata el Acuerdo de Ginebra y dice, ¿sabes por qué yo considero que tú dices que Inglaterra o que el Reino Unido, no dice Inglaterra en el lenguaje colonial, ¿verdad? pero que Reino Unido tiene que estar ahí? Te voy a dar la razón porque el Reino Unido firmó el Acuerdo de Ginebra. Se Fíjate la importancia que le dan al Acuerdo de Ginebra hoy. Dice, tú tienes razón, porque el Reino Unido en 1966 firmó el Acuerdo de Ginebra... ...y se comprometió a encontrarle una solución a esta controversia. Y es responsable de lo que ocurrió, cuando En 1899, porque Guyana no existía como país hasta 1966. Cuando arranca este problema en 1840, no existía Guyana. Cuando no hicieron todos los, los abusos que se cometieron en el siglo XIX, no existía Guyana. Cuando cometen el fraude en el Tribunal Arbitral de París de 1899, no existía Guyana. Hasta 1966, incluso en el Acuerdo de Ginebra, Guyana está a punto de existir. El acuerdo se firma el 3 de febrero de 1966 y Guyana consigue su independencia el mayo de ese mismo año, o sea, tres o cuatro meses después. Lo que quiero decir con es que esto es que nuestro problema era con el Reino Unido, el centro, lo vamos a poner a eso. No somos un país quitándole a un país pequeño dos tercios como lo pinta Guyana. No, somos un país enfrentado a una potencia colonial y a un grupo de poderes imperiales para recuperar un séptimo de nuestro territorio que nos quitaron. Esa es la lucha. Fíjense, antes de ya esta entrevista, quiero hacerle una pregunta técnica porque la gente, bueno... Dicen muchas cosas de los términos. Eh, usted hace mención a la sentencia el día de hoy de la Corte Internacional de Justicia. Eh, eh, reconoce. ¿Qué diferencia hay entre reconocer el trabajo que está haciendo la Corte Internacional de Justicia, lo que se ha dicho el día de hoy, y no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional no, de Justicia? No, es muy importante. Es una, discusión, y es una discusión importante para el futuro inmediato porque tenemos que tomar decisiones como nación con respecto a este caso, ¿no? Claro, lo dijo la vicepresidenta. Claro, lo dijo, lo dijo la vicepresidenta. A la día, va a hacer una consulta pública. Exacto, va a hacer una consulta sobre este tema. Vamos a hacer una, un recuento de esto. Reconocer a una corte No es, distin es distinto. Yo reconozco que existe una corte y que tiene muchos poderes. Aceptar su jurisdicción es que tiene poder, autoridad, soberanía, por decirlo así, sobre mí. O sea, yo acepto su decisión y la obedezco, las cumplo. Como la Corte Internacional de Justicia... No existe, un primer punto, no existe un gobierno mundial. O sea, lo que existen son estados que se autogobiernan. Entonces, dentro de un estado existe en Venezuela y en todos los países, o la mayoría de los países del mundo, una corte suprema, un alto tribunal, la corte más alta del país, de la nación, ¿verdad? En Venezuela se llama Corte eh, Tribunal Supremo, ¿no? TSJ, Tribunal Supremo de Justicia, ese es la, el tribunal más alto de Venezuela. ¿Y por qué tiene poder sobre todos los venezolanos? Porque existe un gobierno nacional con una constitución que establece esos poderes. Es decir, el que está en Venezuela está sometido a la autoridad de ese tribunal. Bueno, eso no existe en el mundo. Entonces, la Corte Internacional de Justicia, que es una corte arriba de los estados, solamente puede juzgar a los estados cuando los estados aceptan ese poder. ¿Y cómo lo aceptan? Con una... ...claramente expresión de sometimiento a la jurisdicción. Es decir, yo acepto que tú, aunque yo soy un Estado y sobre mí no hay nadie... ...acepto que en este caso, para este punto en particular, en nuestro caso sería el Ezequiel, ...tú tienes poder para decidir entre mi Estado y el otro Estado. Como son dos Estados soberanos, tienen que decirle a la Corte, los dos te aceptamos. Cuando los Estados... La Corte Internacional de Justicia es la Corte más importante del planeta... Y todos los Estados miembros de la Naciones Unidas son automáticamente miembros de la Corte Internacional de Justicia, pero no automáticamente reconocen su poder. Tienen que decirle para cada caso, yo acepto tu poder, tu voluntad, tu autoridad, la acepto como un poder sobre mí, acepto tu jurisdicción, tu competencia, también se le dice. ¿verdad? Ok. Incluso existe la posibilidad de que yo acepte para un caso la Corte Internacional de Justicia que juzgue, y le doy el poder para que juzgue sobre mí, pero en otro no. O sea, eso no se da para siempre. Y ahí está la diferencia. Es caso por caso, ¿no? Y es para reconocer y, y, y, y aceptar la jurisdicción. Pero más todavía, Venezuela nunca había estado en la Corte Internacional de Justicia. Ese, nunca había aceptado su jurisdicción. Pero más todavía te digo, durante el... Durante el nosotros en los años 60... La doctrina venezolana, la posición venezolana con respecto a la Guyana Ezequiel era... ...vamos a la Corte Internacional de Justicia, porque lo ganamos fácil, claro, vamos. Claro, se necesita estar de acuerdo todas las partes para el juicio. Claro, pero, claro todos los estados tienen que... por pero eso vamos claro, anoche. Claro, incluso te digo, el, el, la, el Reino Unido no ha dicho yo voy, es más, el Reino Unido no quiere ir. Lo que le dijo hoy la Corte es, vamos a examinar tu conducta, porque aunque tú no me lo digas hoy... ...tú lo dijiste en el Acuerdo de Ginebra... Cuando aceptaste que eh, en la Corte podría ser uno de los medios, según el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, ese es un cuento que podemos echar, pero el punto es este. En los años 60 Venezuela quería ir a la Corte. ¿Por qué no fuimos a la Corte? Porque Guyana y Reino Unido no quisieron ir a la Corte. Pero en esta ¿Sí? oportunidad sí quiso Venezuela ir. Vamos un momento, es que este es un cuento complicado. Si, si, <risa> si, o sea, yo quisiera resolvértelo en dos platos, pero es que... Eh, <risa> <¿entiendes>? <risa> si, no lo, si no lo digo completo, entonces nos equivocamos. En, los, en el año 70, esto se paralizó porque el presidente Caldera firmó con el gobierno de Guyana lo que se llama el protocolo de Puerto España, pues se firmaron en la capital de Trinidad, que se llama Puerto España, donde congelaban el asunto por 12 años. No se habló de esto, eso se olvidó por 12 años, congelado. En el año 82, el gobierno de Luis Herrera, el presidente Luis Herrera Campins, dice, no, yo no quiero continuar con esto, yo quiero reactivar el caso. Y en esa época, el gobierno de esa época, dijo, mira... Contrató unos expertos y dijo, ¿vamos o no vamos a la, a, la, a la corte? Y esos expertos dijeron, ¿sabes qué? Esa corte no va a hacer daño, esa corte no nos va a convenir, no creo que debamos ir. Entonces Venezuela cambió su posición y dijo, nosotros queremos ahora la negociación directa, ¿verdad? Eh, ...para resolver esto con Guyana... ¿Qué es lo que dice el Acuerdo de Ginebra también... ...el Acuerdo de Ginebra establece varios métodos... Se, ...los métodos son los del artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas... ...son nueve... ...y eh, fue la facilitación, la comisión mixta, la mediación... ...hay nueve métodos, uno es la Corte... Eh, ...dijimos que no, que queríamos negociar eso con Guyana... ...Guyana dijo en el año 2018... Señor secretario general de las Naciones Unidas, yo no quiero más esto, yo quiero ir a la Corte. Y el secretario general de aquel momento, Ban Ki-moon, dijo, le voy a dar un año. Eso todo está en la sentencia de hoy. Les voy a dar un año. Si ustedes no se ponen de acuerdo, los envío a la Corte. Se fue Ban Ki-moon, vino otro nuevo secretario general, Antonio Guterres, el actual, y dijo, mira, después de un año no se llegó a ningún acuerdo, vayan a la Corte. Nosotros decimos, nosotros no queremos ir a esa Corte. Pero el tribunal se reunió, la corte se reunió en el 2020, otra vez independientemente de lo que yo diga, de lo que digamos los venezolanos. La corte dijo en el año 2020, yo tengo jurisdicción y sí voy a decidir. ¿Por qué? Porque me da la gana, no. Ellos dicen, según la corte, yo no puedo estar de acuerdo, pues eso fue lo que ellos dijeron. Ellos dicen, eso es cosa juzgada, ya yo decidí. Según la corte, y le aplica el mismo razonamiento que hay al Reino Unido hoy. Cuando usted firmó el acuerdo de Ginebra, usted aceptó ir a la corte porque el secretario general podía escoger eso por usted. Usted le delegó al secretario general de esa facultad, nosotros no reconocemos eso, pero la corte ya lo dijo. Entonces el problema está en que la corte dijo, yo voy a juzgar y voy a continuar juzgando. Si nosotros tenemos la decisión hoy, ¿continuamos con este proceso o no? Decimos no queremos continuar esto. En Venezuela hay distintas posiciones. Tenemos que discutirle y a un acuerdo. Hoy mucha gente dice, no, no te salgas, porque tenemos la posibilidad de defender nuestros derechos mejor que si nos quedamos por fuera. Porque igual la corte va a decidir, quieras tú o equivocado. no. Ya se lo dijo. Entonces, ese tipo de cosas es bueno que lo sepamos. Porque mucha gente viene a decir cosas, primero sin información. Pero sobre todo, eso no es mi problema. Mira, todos somos ignorantes. Yo soy ignorante yo estoy aprendiendo en esto. Mi, la ignorancia no es un problema. Yo decía que tenía ya años estudiando no, no, el tema. Mi problema es la mala intención, ¿entiendes? Cuando viene malintencionada, claro, ¿no? Y que vienen a meter. Yo soy pesimista tratando de ser realista, pero me corrigió la corte. Pero lo que te quiero decir con esto: la intención, viene gente tratando de revolver las emociones, poner a unos contra de otros, dividir a Venezuela. Y mi mal. Yo no sé si tenemos tiempo o no, pero mi lección fundamental. Con mi mi lección fundamental, hermano, para ti, para todas las venezolanas y venezolanos he aprendido después de meterme años en esto... ...hablo poco porque en verdad... Este, ...hablo mucho de muchas cosas, pero de esto hablo poco... ...pues es un tema muy delicado... ...y eh, la lección que yo he aprendido... ...que, no, que, que no, creo que es lo, lo mejor que le puedo pasar a todos... ...las próximas generaciones, todos los venezolanos de toda la vida es... ...Venezuela perdió un séptimo en su territorio... ...la Guayana se equiva, en en 1899... ...porque estaba en guerra civil porque los venezolanos se estaban matando unos con otros, porque era el momento de mayor división de Venezuela, de mayor debilidad, y vinieron las aves de rapiña, las potencias imperiales, y nos quitaron el territorio porque éramos débiles y nos estamos matando entre nosotros. Hoy creen que estamos en la misma situación, que Venezuela está débil, está bajo medidas coercitivas, todo el mundo contra Venezuela, aprovecha y quítaselo. Entonces, es la unidad nacional la que nos va a salvar. Cuando venga cualquier malintencionado, realmente agente del mal, a provocar divisiones entre los venezolanos por este tema, es porque lo que quieren, verdad, en este tema, yo sé que haya de Cocopellano, lo que sea, pero en este tema no. En este tema lo que hay en Venezuela... De, de Gracias, vamos a decir, yo le doy reconocimiento al embajador Pineda que estuvo con nosotros hoy aquí, al, al, al, al, también al, al eh, de, de, de, gran abogado que también estuvo con nosotros hoy presente, o sea que son representantes de la oposición y no estaban aquí por la oposición, estaban aquí por Venezuela. Por el territorio. Y Por Venezuela, entiendes, en este tema... Es como cuando, cuando yo, ni siquiera, es que me parece que hasta que lo analizo, si hablo de la vinotinto no, no, esto es más importante que la vinotinto hermano. O sea, yo no sé, yo, yo le iba a decir, para tratar de ser es simpático, no, cuando pelea, cuando juega la vinotinto todo, no, mira, esto es más importante, en serio, se lo digo en serio, esto es mucho más importante que la vinotinto Aquí esto es sagrado porque esto es la la... Los territorios, un séptimo del territorio nacional que se lo despojaron a Venezuela abusando de la debilidad de Venezuela en aquel momento y hoy hay potencias petroleras, corporaciones multinacionales y potencias imperiales y personas dentro de Venezuela que quieren jugar al equipo contrario a Venezuela. Peor, quiere jugar contra la nación venezolana. Fíjese, en 30 segundos. Sé que es difícil para usted que se extiende en la, en la respuesta, pero en 30 segundos me diga el papel de las transnacionales. Lo mencionaba la vicepresidenta Elsie Rodríguez el día de hoy. Eh, Guyana ha entregado a, eh, el territorio a todas las transnacionales para robarse los recursos que le pertenecen a nuestro país. Mire, eh, lo puedo dar en dos horas, pero como me está diciendo en 30, 30 segundos. segundos. Claro, el punto es así. Eh, nosotros estamos mal que bien tra tra trabajando este tema con la República Cooperativa de Guyana. No, no era la luna de miel, ¿verdad? Pero estábamos manejando un tema de manera. Eh, con respeto. Con respeto, con unos marcos. Vamos a seguir trabajando. En el 2015, Exxon entró en Guyana a explorar. Eh, y Exxon tenía una cuenta contra Venezuela porque le está reclamando a Venezuela por unas nacionalizaciones que hizo Venezuela y Exxon quiere cobrarla como 10 veces eh, lo que realmente cuesta. Eh, se hizo por otro detalle: las nacionalizaciones petroleras en Venezuela, 32 nacionalizaciones, 30 compañías aceptaron, dos no, una de ellas es Exxon. Entonces, Exxon en el 2015. Contra Venezuela conspirando para tumbar a Venezuela al gobierno del presidente Chávez... ...de mil maneras, dinero, etcétera, con el gobierno de Estados Unidos... ...se va a Guyana y explora y encuentra petróleo. En el pasado, antes de que hubiera esos problemas, Exxon exploró también ahí... ...le dijimos, mire, es un área en controversia, no se meta ahí. Exxon se salió. Pero ahora, como quiere tumbar el gobierno de Venezuela, le mandamos la misma carta... ...15 años después y dice, no, no me salgo, me quedo. Entonces encuentra petróleo y casualidad, ahí es cuando empiezan a financiar... La causa guyanesa, los 26 millones de dólares que le cuesta a Guyana este caso, en esta corte, lo paga Exxon, ¿verdad? Y Exxon entonces empuja a Guyana al conflicto. Ahora Guyana no quiere negociar, Guyana no quiere la corte, lo que queremos es este sacar a Venezuela de aquí. Y Estados Unidos, que por 120 años había dicho, yo soy neutral ante este tema, con, con Trump, con el presidente Trump, dijo, no, ¿sabes qué? Yo estoy es con Guyana. ¿verdad? y el Reino Unido también lo mismo pero hasta gente en Venezuela que fueron representantes de otros gobiernos se fueron a otros países y dijeron: no, mira, abandona eso porque nos están presionando porque no nos van a apoyar si eh, seguimos hablando de Guyana O sea, lo que quiero decir es hay una gran conspiración no, la, no voy a hacer la palabra conspiración que ya está desgastada hay un gran plan en acción está en ejecución ...de las corporaciones petroleras transnacionales que saben que ahí hay petróleo... ...y dicen, ese petróleo que nos va a ayudar a sustituir a Venezuela... ...con compañías transnacionales, con los países de la OTAN... ...que básicamente es básicamente Reino Unido con eh, Estados Unidos... ...en una alianza donde dice, ese gobierno está débil de Venezuela... ...dale ya mismo que esta la oportunidad... ...porque están a punto de quebrarse, porque esos venezolanos se están matando entre ellos... ...y mientras más conspiraciones y, y, y malestar dentro de Venezuela haya, más débiles son... ...no pueden defenderse, aprovecha ya... ...y ese papel de las petroleras en apropiarse de recursos de Guyana... ...que en parte es el recurso de Venezuela, porque en parte es el recurso de la Guayana Esequiba... ...en el mar que no está delimitado... ...es por qué llegamos a, a, a la Corte Internacional de Justicia no hubiéramos llegado si ExxonMobil no paga 26 millones de dólares al gobierno de Guyana y si no hubiera entregado todas las concesiones petroleras que están ahí, que son como 15 compañías internacionales. ¿no? Bueno, agradecemos al a trabajador Samuel Moncada, yo decía representante permanente de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas y usted me corregía que es el agente, ese es su trabajo que viene. El agente de la República de Venezuela allá. ante la Corte Internacional de Justicia en el caso... Entre Guyana versus Venezuela. Bueno, gracias por los detalles de lo que fue la sentencia de la Corte Internacional de Justicia sobre las excepciones preliminares que presentó Venezuela ante el laudo eh, arbitral de 1899. Con esta información regreso contigo. Adelante. Gracias querido compañero Julio Riobó, desde Países Bajos hoy conversando en esta amplia entrevista, además complementaria de todo lo que hemos estado tratando en este programa especial con Samuel Moncada, el representante permanente de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas. Hoy, 6 de abril, un día histórico para Venezuela en la disputa por la Guayana Esequiba. ¿Qué escenario se vienen Atentos, porque en los próximos días nuestro presidente de la República seguramente se esté pronunciando y dando líneas al respecto. Lo importante, como lo decía hace unos minutos el doctor Germán Escarrá, es la unión de toda Venezuela. Esto es un asunto de todo el país, no solamente de gobierno. Muchas cosas se disputan allí, así que bueno, atentos a nuestras informaciones, unidos como venezolanos en una lucha más en esta oportunidad por la Guayana ese que